¿Cómo puedo comprar una licencia Ultima Farming con USDT TRC20? Comprar una licencia Ultima Farming es el primer paso antes de empezar a realizar el farming del token Ultima. Puedes pagar la licencia con USDT, Cash Balance o Ultima. En estas instrucciones te mostraremos el proceso de pago para USDT TRC20. Para comprar la licencia Ultima Farming por medio de la Stablecoin USDT TRC20, ingresa a tu cuenta personal en el sitio web de Ultima Farming. Desplázate hasta el final de la página. En la pestaña Ultima Farming License podrás ver las licencias de farming del token Ultima disponibles para su pago. Selecciona la licencia que más te convenga y haz clic en Upgrade, actualizar. Se abrirá una ventana de selección del método de pago. Selecciona USDT. Acepta los términos y condiciones marcando la casilla de verificación y haz clic en el botón Comprar. La ventana que se abre mostrará la cantidad en monedas USDT y la dirección del monedero a la que debes enviar esa cantidad. Para mayor comodidad del usuario, con la aplicación móvil del monedero, la dirección también está disponible como código QR. Para pagar, envía la cantidad especificada de USDT TRS 20 al monedero desde el cuadro dirección. Por favor, envía la cantidad exacta que aparece en la pantalla. Una vez completado el pago, debes esperar una notificación de pago. A continuación, verás una clave de activación para tu licencia. Recuerda activarla. Esto es importante. Solo después de la activación, la carga máxima o el max load de tu granja aumentará y podrás utilizar todas las funciones de este producto. Si has cerrado la página o tienes problemas con Internet, no te preocupes. El pago se mostrará en tu cuenta personal en la sección claves de licencia.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 Esperamos que después de leer estas instrucciones no tengas ninguna duda sobre la compra de licencias. En caso que tengas alguna duda, siempre puedes preguntar a nuestro equipo de soporte.